Mi nombre es Sonia Teruel y soy la fundadora de The Region and Love for Travel. Eh, junto con mis compañeras queremos invitarte a nuestra próxima edición del curso Semillas de Regeneración. El curso está pensado para que tengas una comprensión profunda de los principios fundamentales de la regeneración y cómo esto se aplican al turismo, y que aprendas también varias herramientas eh, para implementarlas en, en tu negocio, en tu día a día, en tu idea, en tu proyecto, en tu comunidad, etc. Entonces, ¿a quién está dirigido? Pues efectivamente a personas que quieran comprender bien qué es esto del turismo regenerativo, porque... Hay mucha confusión eh, en las redes sobre lo que significa realmente. Eh, aquellos que ya están listos para dar el cambio, pero no terminan de entender pues, cómo aplicarlo, no saben por dónde empezar. Eh, pues Empresarios, pequeños emprendedores, aquellos que tienen un proyecto en mente dentro del sector turístico y aquellos, pues en definitiva, que estén listos para, para transformar el turismo. Eh, ¿Quiénes somos las personas que lo impartimos? Somos Ana Alamán y yo, Sonia Teruel. Eh, nosotros llevamos muchos años eh, trabajando en el sector turístico, pero además somos académicas. Nos Hemos llevado mucho, mucho tiempo investigando, implementando, creando herramientas en torno a la regeneración. Así que tenemos un montón de sombreros y por eso somos capaces de traducir y de, de, de, de digamos, eh, eh, ayudarte a digerir todos estos conceptos, para que tú los apliques después en tu negocio. El curso tiene cuatro módulos. Eh, los vas a poder ver eh, a, tu, a tu propio tiempo, sin agobios. Estos van a estar durante dos semanas. Te avisaremos cuando subiremos estos módulos. Eh, y consisten en, primero, vamos a hablar de tu visión en el mundo, eh, por qué estamos en crisis, por qué es necesario este cambio de, de percepción, de, eh, de paradigma en definitiva. Eh, en el módulo 2 vamos a hablar de, de los, algunos de los principios básicos del turismo regenerativo. En el módulo 3 ya vamos a ir más a fondo en cuanto a cómo puedes transformar tu emprendimiento en un sistema vivo. Vamos a hablar también un poco de, del desarrollo de, de experiencias regenerativas. En el módulo 4 eh, ya vamos a trazar una hoja de ruta hacia la implementación. Eh, así que vamos a ver en qué punto estamos, eh, vamos a evaluar un poco nuestro proyecto, nuestra empresa eh, y vamos a ver los siguientes pasos hacia el turismo regenerativo, hacia la regeneración dentro de nuestros emprendimientos, en los destinos y que así podamos crear eh, pues, eh, negocios eh, que, que generen abundancia. Eh, y vida en el destino. Así que, eh, eh, ah, otra cosa, tenemos además un grupo privado donde vamos a poder eh, compartir eh, nuestras ideas, vamos a poder recibir retroalimentación de los ejercicios eh, y vamos a poder crear una comunidad muy bonita entre todos los compañeros. Así que estamos deseando tenerte. Corre, regístrate al curso Semillas de Regeneración. Te esperamos. Muchas gracias.